Bueno. Ya tenemos nuestras distintas versiones de la solución, ya podemos borrar nuestras entidades. Vamos a dejar esta, ¿vale? Que nos ha quedado muy mona. Nos queda mover las entidades. ¿Qué solución habéis optado para mover las entidades? Sí, pero ¿cómo lo habéis hecho? cómo lo habéis implementado? Ya sé que incrementáis el valor de la X, pero ¿cómo? un método que se llamará como entity. Entity, move. entity move vale voy a crear un método entity move método entity move pongo un red aquí vale espero un puntero a la entidad esto moverá una entidad <risas> Y cómo funciona. Y cómo y cómo consigues que eso haga cosas distintas para el enemigo que para el personaje. Ajá. Si queremos mover entidades, normalmente querremos moverlas de forma distinta, ¿no? Cada entidad tendrá su patrón de movimiento. ¿Qué alternativas tenemos para que nuestro método EntityMove mueva de forma distinta las entidades? ¿Alternativas? ¿Uno para qué? ¿Una para entidad y otro para otro? uno para cada entidad, ¿y si tengo 50 entidades? Ponerle a la entidad el tipo de movimiento, ¿cómo lo describirías el tipo de movimiento de la entidad? Podríamos añadirle a la entidad un par de datos que controlen la velocidad, en eje X y en eje Y, de modo que cada vez que vaya a mover una entidad, sumo las velocidades y actualizo, y así si mis entidades tienen distintas velocidades, se mueven distinto, es una opción, me parece una buena opción. Otra opción, eh, ¿se puede pasar a este método eh, valores que te sumen o te resten? Un número negativo para saber el Correcto. Lo mismo, en lugar de poner en los datos de la entidad la velocidad, es decir, cuánto se tienen que cambiar x e y, se lo podemos dar directamente en dos registros. Le estamos dando en x la entidad, le podríamos pasar en bc, por ejemplo, la velocidad en un eje la velocidad en otro eje. ¿De qué depende que elijamos un método u otro? Depende de cómo queramos tener el control de esa información. Depende de cómo queramos que funcione. En este caso a priori parece más razonable que las propias entidades tengan velocidad, además de posición. Eso nos va a permitir controlar más fácilmente la velocidad o cómo se están moviendo todas las entidades, porque si tenemos que pasarle a EntityMove velocidad X e Y, a no ser que las velocidades vayamos a pasar dos o tres tipos de velocidad para los tipos de entidad, lo normal es que el dato de velocidad lo vayamos a tener que tener igualmente en otro sitio si queremos que las entidades se muevan distinto. Entonces, una forma fácil de hacer ese movimiento de entidades es venirse a las entidades y decir, voy a añadirle velocidad en eje X y velocidad en eje Y, de modo que yo aquí pongo dos datos más, que serán VX y vi. y de hecho aquí no, lo voy a poner arriba, porque la X y la VX me parece razonable que estén juntas, y por ejemplo, el hero lo voy a mover 1-1. Y si modifico los datos de una entidad, los datos de la otra entidad deben de estar exactamente en el mismo orden, porque las entidades tienen que tener los datos igual, que es la forma en que lo tratan nuestras variables, nuestras funciones. Y este quiero que se mueva, por ejemplo, en el eje x menos 1 y en el eje y 0. ¿Vale? Tengo VX y VI, X e Y. He hecho esta modificación, ¿qué pasa ahora? Aquí pasa que acabo de liar la pardísima. Acabo de liar la pardísima porque estos dos bytes, que son el 2 y el 3 de la entidad, antes de que yo hiciera este cambio, se estaban usando como ancho y alto. Y se van a seguir usando así si no cambio el código, porque el código va a leer el ancho de aquí, el alto de aquí. Y ahora ya no son el 2 y el 8 que había puesto aquí, son 1 y 1, y aquí tengo un ancho 0 que además va a hacer que mi programa pete. Tengo un problema. Y este problema es el que estábamos hablando antes. Cambio una estructura de entidad y la lío pardísima. ¿Cómo puedo solucionar este problema? de no tener que estar preocupándome de los cambios de estructura de entidad. Una forma de que los cambios de estructura de entidad no hagan que tenga yo que cambiar el código, vale, tendremos que hacer menos cambios que si lo tuviéramos en HL, como hemos visto antes, pero ahora mismo hay que cambiar, porque me han cambiado los desplazamientos. Si no quiero cambiar esos desplazamientos, puedo crear constantes para esos desplazamientos. Igual que antes he creado una constante llamada aquí, yo puedo crearme unas constantes que sean EX, E de entidad, ¿vale? La X está en el desplazamiento 0, EI está en el desplazamiento 1, E VX está en el 2, ¿vale? Estoy poniendo los desplazamientos 0, 1, 2 de las posiciones y los estoy poniendo como constantes, como veis. EVI está en 3. Y a continuación, el ancho, width, está en 4. El alto, height, está en 5. Y el color, voy a llamar col, por ejemplo, col, está en 6. ¿Vale? Con estas constantes que me he creado, si yo ahora las utilizo como desplazamiento en las instrucciones que usan ix en vez de poner 0, 1, 2 directamente, si yo hago un cambio aquí y lo reflejo en las constantes, ya está cambiado todo el código, automáticamente. Es decir, me vengo aquí y digo, a ver, esto es entity i, ¿no? Pues ei. En vez de poner el 1, pongo la constante ei, y esto se traduce por un 1 directamente, además resulta que de golpe esto además me hace entender mejor el código porque ahora sé lo que está haciendo ancho alto, los números no me decían nada pero la constante sí me dice qué es lo que estoy leyendo de una entidad ¿vale? este 4 de aquí es el color color Y ahora, si lo he hecho bien, aunque he cambiado la estructura de la entidad, con volver a compilar, esto debería de funcionar igual que antes. O tal vez no, y nos deje a todos en evidencia. Ah, ¿qué ha pasado? A ver, ¿dónde me he equivocado? Me he equivocado en el draw. aquí he puesto ancho y debería de ser alto, y aquí he puesto alto y debería de ser ancho, ¿no? Podría haber ido peor. Esto podría haber sido un desastre de proporciones bíblicas. Solo ha sido un desastre de proporciones pequeñas. ¿Eh? Ya lo tenemos. Igual que estaba, pero ahora tenemos la estructura cambiada... Y con el sistema que nos hemos hecho desde un principio, nos evitamos morir cada vez que haya que cambiar una estructura de datos. Y ahora vamos a hacer nuestro entity move. Dime. ¿Las constantes para declarar de de opcodes? La Las constantes podrían valer para sí. declarar opcodes, pero en este caso hay una forma mejor que de, de declarar opcodes. Y la forma mejor es utilizar macros. Las macros en ensamblador son trozos que tú guardas con un nombre y que cuando pones ese nombre en cualquier parte del ensamblador se sustituye por lo que has puesto. CPC telera tiene, que no lo he dicho porque quería que vierais cómo se hacía a mano, CPC telera tiene un montón de macros declaradas para todos los opcodes no documentados. De modo que tú pones, en vez de poner ld espacio espacio tal, pones ld subrayado subrayado y y subrayado a, que es el nombre de la macro, y ya está, y lo ves como si fuera código, pero es una macro que se sustituye por el, por el opcode de código máquina. ¿Qué diferencia habría entre la macro y Hay diferencias, ¿vale? La macro es simplemente una sustitución. De modo que tú cuando haces la sustitución, si pones la macro, se cambia antes de que empiece a compilar, ¿vale? a enlazar, uy, qué manía, a ensamblar en este caso, no, nunca doy con el verbo. Sustituye previamente, se queda ahí lo que tú has puesto y luego ya ensambla. Mientras que las constantes son una interpretación que hace él mientras ensambla. Entonces, para algunos casos eso funciona bien y para otros no. Para el caso de los opcodes es mejor utilizar directamente una, una macro. Que lo sustituya previamente, ya te queda ahí puesto el binario de lo que vas a hacer y listo. Entity move. ¿Qué hago para hacer el EntityMove? Que alguien me diga el código. Tengo, tengo el, el xy, vx y vi, ¿qué hago? Vale, primero borramos la entidad, no. Ahora solo la estoy moviendo, mover una entidad no es borrarla ni es eh, dibujarla. Y eso es muy importante que lo tengáis claro, porque si mezcláis los conceptos, rompemos la individualidad de cada método. Los métodos deben hacer exactamente aquello que dicen y la responsabilidad debe estar dividida, porque si mezclamos responsabilidades, luego no podemos hacer uso por separado. Mover es cambiar de posición, no es redibujar ni es borrar. Si yo quiero redibujar o borrar, lo tengo que hacer después de mover o antes de mover, pero si meto aquí las llamadas a borrar y dibujar, esto solo va a poder hacer un mover que borra y que dibuja. No podrá hacer nada más. Mientras que hay veces que puedo no querer dibujarlo, puedo no querer borrarlo, o no querer dibujarlo ahora, o no querer borrarlo ahora. Quiero hacer eso más tarde, pero ya quiero cambiar los datos en memoria. Es mover solo, cambiar la posición. ¿Qué hago? Cargamos la posición de la entidad, dime. LDA de Cargamos en AX, e, ¿qué hacemos ahora? Lo mismo, pero en B, con B. LD, D, E, para abajo, y X. ¿Sí? Y cargaríamos las velocidades también. ¿Dime, dime? LDF, E, vx X, Y, X. Sí. Vale, ¿y ahora qué más? ¿Ahora qué hago? Ya las he cargado. ¿Y ahora? A -T -A -T -A Bienvenidos a... Esto es el Z80, es una máquina de acumulador. No podemos sumar registros libremente, solo podemos sumar al acumulador o, en casos especiales de 16 bits, al registro HL. No hay ad b, c los ad son todos sobre el registro a con otra cosa. Es a más otra cosa y se guarda en A. Sí. estar sumando Dime. Tu compañero te acaba de decir que hay una instrucción con la que podemos sumar al registro A algo a lo que estamos apuntando con el registro x. La instrucción para sumar es ADD y, aunque se puede expresar poniendo A coma, en realidad solo lleva un parámetro. El único parámetro es que se suma al registro A. ¿Le sumo X a X? VX. Esto me permite hacer A igual a A más la velocidad X que está apuntada con x. Pero esto, el resultado me lo ha guardado en A. Tengo que meterlo en memoria. Coma A. ¿Vale? Cargo en A, le sumo y vuelvo a guardar. Esto mismo lo puedo hacer con A. Por ejemplo... y con eso actualizo las velocidades. Se deja como ejercicio para los lectores buscar mejores formas de hacer eso, o más generales, que no sean solamente sumo x y vx, y y vi, sino puedo sumar más cosas. De momento con esto vamos a darlo por bueno, esto nos permite mover entidades. Así es que ahora, ¿qué hago? Hago un entity clear ¿Vale? A continuación hago un entity move y un entity draw de cada uno. Y esto, el loop que tengo aquí, lo voy a meter aquí para que esto se repita entero. Dime. ¿Cargar el? ¿Por qué? En clear falta cargar el azul oscuro para borrarlo, ¿por qué? Quiero decir, clear, lo tenemos aquí. Creo que de hecho tienes razón. Y vamos a verlo ahora en movimiento porque muy probablemente no se nos van a borrar, sino que van a pasar cosas extrañas, me temo. sí, habría que poner un retardo pero bueno, de eso nos preocuparemos ahora después sí, es que estás... hemos conseguido un efecto molón, ¿no? Quedado... esto era lo que yo quería, sí, sí, me ha quedado muy bien si sí, es que siempre salen las cosas, como diría, como diría Aníbal, me encanta que los planes salgan bien lo que ha dicho él y a lo que él se refiere y que tiene toda la razón, es que aquí para hacer un entity clear, yo lo que tenía que hacer, conforme nosotros lo hemos diseñado, es meter un cero en el color de la entidad. Y al final, entre todos los cambios que le hemos hecho a esta rutina, yo lo que he hecho es salvarme el color de la entidad en AF, no meter un cero, con lo cual la entidad sigue teniendo su color, vale, restaurar eso y guardar, con lo cual un montón de cosas que no valen para nada, porque no he metido un cero. Conclusión, tengo que meter un cero en la posición de la entidad. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le pongo un cero al color de la entidad? LD, Ecol, Ix, 0. Directamente. Es una de las ventajas del registro Ix. Los registros Ix e y hacen cosas mágicas. Tienen un coste, pero hacen cosas mágicas. Y ahora vemos nuestras entidades festeras. Teníamos un efecto, ahora tenemos otro, y es que las entidades se mueven a toda leche. ¿Por qué se nos mueven a toda leche? ¿Él? No estás... Aún se mueven más de lo que podemos ver, sin duda. Estamos haciendo... Mucho más rápido actualizaciones en pantalla y actualizaciones de las entidades de lo que le da tiempo al monitor a redibujar. El monitor redibuja 50 veces por segundo, nosotros probablemente aquí estamos actualizando, yo qué sé, unas 200 veces por segundo o algo así, o 200 y pico. Con lo cual va a toda leche y no se ve entero. ¿Qué tenemos que hacer? Un método para que espere. ¿Cómo lo haríamos el método para que espere? Los que habéis hecho animaciones, ¿cuántos habéis hecho animaciones? Bien, ¿Qué hacemos? Una, una forma que habéis aprendido vosotros para hacer esperar es venirse aquí y hacer un bucle con halt. De modo que esperamos varios halts. De hecho, cada seis halts estamos esperando el redibujado de una pantalla completa. Bien, es una opción, no la vamos a hacer, podrían hacerse, pero lo malo que tiene halt es que perdemos el tiempo. Y además tiene otra cosa mala, no nos sincronizamos con la posición real del retrasado de pantalla. Si yo empiezo a hacer los halts y el retrasado de pantalla está aquí, si yo hago 6 halts, cuando vuelva estará aquí otra vez. Pero si cuando he empezado a hacer el primer halt estaba aquí, pues estará ahí, y si he empezado aquí, estará aquí, y no tengo manera de controlar dónde empieza la primera vez el halt. Entonces yo lo que quiero es, mejor cuando termines de dibujar las dos cosas, te esperas a que llegue aquí abajo el retrasado, y luego repito. Eso es esperar a la señal de Vsync. Hay una señal que se activa, que se llama Vsync, y que se activa cuando el retrasado está aquí abajo. De modo que yo he hecho cambios en la pantalla, me espero a que el retrasado llegue aquí y vuelvo a ejecutar. Hago cambios y me vuelvo a esperar y siempre me estoy esperando al retrasado. Eso en cpc telera se llama así. Way to be sync. Voy a meter en los global. El vsync simplemente es, y podéis ver el código, ¿vale? El código de esta función son tres líneas, es muy pequeñito y muy fácil de ver. Es un bucle de espera activa, simplemente que lo que hace es preguntarle al Amstrad, al registro del CRTC en este caso, que tiene el VSync, preguntarle, oye, ¿está activa la señal de VSync? Y cada vez que eso le responde que no, simplemente repite el bucle, hasta que le responde que sí, y entonces ya sabe que la señal está activa, que por tanto estamos aquí abajo, y vuelve. Es un bucle de espera activa, nada menos. Vamos a ejecutar esto. Y vemos que sale. Ligeramente mejor, ¿no? Tenemos uno que se mueve con velocidad 1,1 1, y otro que se mueve con velocidad menos 1 en el eje I. Y. y el otro se mueve con... ¿Era menos uno en el eje y lo que queríamos poner? ¿Al enemigo? ¿Y por qué parpadea? Sí, se va hacia atrás. En realidad no se va hacia atrás. Si alguien me puede explicar, tú no, prohibido. Si alguien me puede explicar qué es lo que pasa, ¿por qué vuelven hacia atrás? ¿Cómo se explica lo de dar la vuelta? La posición la posición que tienen nuestros personajes en X y en Y es un byte. Si yo voy sumando uno a un byte, llega un momento en que le doy la vuelta. Cuando le doy la vuelta, vuelve a cero. Vuelve a la posición primera. Por eso está todo el rato así con los dos. Simplemente. Bien, visto esto, la otra pregunta es, ¿por qué hay una zona en la que este parpadea? ¿Lo veis ahí parpadear? ¿Por qué? Los que habéis hecho animaciones, ¿por qué parpadea? ¿Por qué parpadea? Tú no. Se supone que cuando parpadea es porque lo ha dibujado, pero no sé cómo funciona la función de la introducción. Bueno, de la función está de... La de way 2 Sync. Sí. So, esa solamente espera a que el retrasado esté aquí. Bueno, más o menos aquí. Cuando el retrasado llega aquí, entonces vuelve. Si yo la llamo y el retrasado está aquí, simplemente va a estar en un bucle esperando a que el retrasado llegue aquí cuando llegue aquí, vuelve de modo que yo cuando recupero el control después de llamar a esa función el retrasado siempre está aquí abajo que manos, lo que está pasando aquí y que solo pasa en algunas zonas y que os va a pasar en vuestros juegos si os fijáis yo hago clear, move, draw sí clear, move, draw lo que pasa aquí es que yo hago clear y eso me cuesta un tiempo hago un move, que es actualizar las variables y me cuesta un tiempo, y luego hago un draw y me cuesta un tiempo. Todo eso que estoy haciendo hace que el raster vaya avanzando, el raster va en paralelo con nosotros, siempre, todo el tiempo. vale Llega un momento en el que yo puedo hacer un clear, justo cuando el raster está encima mía el dibujado, hago el move y el raster avanza, hago el draw y el draw pilla el raster por aquí, o sea que yo cambio trozos de pantalla y pilla un trocito que yo he cambiado y un trocito que no cuando él está dibujando la pantalla real ¿vale? eso provoca ese efecto que es lo que llamaríamos aquí flickering un parpadeo porque hay trozos del fotograma anterior y trozos del siguiente yo estoy cambiando la memoria de vídeo a la vez que el raster la está leyendo y no me da tiempo a cambiarla antes de que él empiece a leerla no llego a tiempo Si hago el way to Vsync después del Move, puedo hacerlo, aunque aquí lo realmente relevante para mejorar son varias cosas. En realidad voy muy rápido, ¿vale? Lo que pasa es que hay cambios aquí que yo creo que me caben dentro del way to Vsync, y vuelvo y hay otro Vsync que me pilla, pero al final. Eso ya es un poco más avanzado, pero bueno. Lo que ocurre aquí es que en el segundo me pilla, y eso... Se nota aquí que en que hay movimiento avanzado, pero bueno, da igual. Lo que tendréis que hacer si queréis, no, no depender de un doble buffer, que en la mayoría de los casos vais a depender de un doble buffer, sea hardware o sea software, y eso consiste en no dibujo en pantalla las cosas, sino que las dibujo aparte, y cuando ya están todas listas, las dibujo de una sola vez, todas a pantalla, ¿vale? Eso sería un doble buffer. Aquí la, la cosa que tenéis que hacer es mover o cambiar las posiciones primero, es decir, calcular las nuevas posiciones primero, esperar al vSync, y cuando ya estoy en el vSync, solo hacer una cosa, borrar y dibujar. vale Es decir, yo hago el bucle en el que primero actualizo todo, y para eso necesitaré dos posiciones, la posición anterior y la posición nueva. vale Pero yo lo actualizo todo, y cuando ya está todo actualizado y tengo las nuevas posiciones y las antiguas, me espero al Vsync para que esté aquí abajo, o en vez de esperarme al Vsync me creo una función que me espere a una posición anterior del Vsync con una interrupción, lo que quiera, puedo hacerlo, para saber que el Vsync, o lo que es el raster, está en una posición concreta, que me dé tiempo a dibujar, y entonces lo que hago a continuación es, en ese momento empiezo a borrar y dibujar. Y solo borro y solo dibujo. ¿Para qué? Para que no haga nada más que me coma tiempo solo borrar y solo dibujar, y hacerlo lo más rápido que pueda. si hacéis un juego en el que el borrado y el dibujado lo podéis hacer antes de que os pille el raster, desde una posición del raster, podéis no depender de un doble buffer, y eso os ahorraría mucha memoria, os ahorraría muchísima memoria, porque un doble buffer es tener una copia de lo que vas a pintar a pantalla, ¿vale? Eso se llama dibujado sincronizado, Vale, os sincronizáis con el raster, con una posición concreta, y cambiáis la pantalla, pero antes de que os pille. Vale, ahora mismo no nos vamos a preocupar porque solamente estábamos haciendo esto. Nos queda una cosa por ver antes de terminar la sesión de hoy, y es una pequeña mejora a esto de aquí. La pequeña mejora a esto de aquí consiste en que yo quiero crear entidades, pero no quiero que me pase lo que, me, lo que estaba diciendo antes con las funciones me vaya a pasar con los datos. Si tengo que crear 50 entidades, como esto, y resulta que cuando tengo 50 entidades y tengo algunas en un fichero y otras en otro, no debería de hacerlo así, pero podría ocurrir, ¿vale? ¿qué va a pasar si modifico algunas cambiando su estructura y otras no? Que la lío. Para evitar que cuando yo haga un cambio de estructura a las entidades algunas queden modificadas y otras no, para hacer esto no debería hacerlo a mano, sino utilizando macros. Como hemos dicho antes, una macro es como una especie de prefunción, no es una función, es más parecido a los defines de C, es trabajo de preprocesado, yo le digo, cada vez que te encuentres esto, me lo sustituyes antes de empezar a ensamblar. De modo que yo puedo definir una macro que diga, créame una entidad y que cree todos estos datos él lo que hará será sustituir esas macros por los datos como si yo los hubiera puesto a mano y luego ya ensamblará. ¿Cómo se hace eso? Se hace así. Para crear macros se hace con punto .macro y punto .endm. Le pongo un nombre a la macro, por ejemplo, definir entidad. ¿Vale? Mi macro definir entidad podría tener esto directamente. Si yo pongo esto, Allá donde yo ponga Define Entity se va a sustituir por esto. De modo que yo ya podría hacer algo como esto. Esto de aquí se sustituirá por eso. Y es como si lo hubiera escrito igual. Esto es un primer paso de macro. Pero las macros en este ensamblador son un poco más potentes que esto. Yo puedo hacer algo más. ¿Qué más puedo hacer? Yo lo que puedo hacer es ponerle parámetros a la macro y si le pongo parámetros entonces puedo hacer que la macro además de sustituirse en un sitio se sustituya de formas diferentes por ejemplo puedo ponerle un parámetro name y aunque no es obligatorio poner el subrayado yo prefiero ponérselos por convención los subrayados para que no haya confusión si le pongo un parámetro name y hago así ahora ya no me hace falta esto ya puedo hacer Define Entity Hero Data y eso me crea eso que tenéis ahí. Porque esto es el name y se pondrá ahí. ¿Qué más puedo hacer? Ponerle otros y entonces pongo X y pongo Y, por ejemplo. Y de la misma manera, X e Y. Y ya puedo posicionar donde yo quiera. Puedo hacer el VX y el VI. O bien, si no quisiera que las velocidades inicialmente fueran elegidas, sino que fueran siempre cero, pues lo dejo en cero y ya está, por ejemplo. Pero si no, aquí, vx y vi. A continuación, ¿qué le pongo? El ancho y el alto. Ancho y alto. Ya tengo ancho y alto. Y me falta el color le pongo el color. Esto me garantiza si yo utilizo la macro, que si yo hago un cambio a la macro, todos los sitios donde uso la macro van a tener el cambio. Es decir, ahora ya no hago esto, ahora hago Define Entity Hero Data y pongo los datos que tenía antes, que no me acuerdo cuáles eran, vale pero bueno, le ponemos unos datos. Por ejemplo, para X y para Y le pongo eh, eran 14, 21. Para VX y VI le había puesto 1 y 1. Para ancho y alto, de ancho 2, de alto 8. Y el color 0x, 0F. ¿Vale? Con eso ya he definido el giro. Ahora le añado otro Define abajo para Enemy. Y en mi, en 20, 0, 1, aquí tengo ff, que es menos 1, y como decía antes, el menos 1 supuestamente se lo había puesto vx, pero esto estaba haciendo vi, o sea que algo tengo mal, ¿Vale? pero bueno, eso hay que corregirlo, 0, 2, 8, y el color ff. Así que ahora, estos dos defines... Al expandirse van a hacer lo mismo que yo tenía antes, porque esto cuando llega aquí expande esto, cuando llega aquí expande esto, se va a generar la misma estructura que tenía hace un momento, esto va a ser antes de ensamblar y la ventaja que tengo es que como lo hago con la macro, si yo después quiero hacer un cambio de estructura y poner aquí dos nuevas variables, cuando haga el cambio de estructura aquí se hace automáticamente en todas las llamadas a la macro. Ya no tengo que cambiarlo en todos y preocuparme de si meto la pata y en uno lo cambio bien, en otro lo cambio mal, en otro lo que sea. Y puedo poner todos estos desplazamientos que tengo aquí, debajo de la macro. Y ya está. Tengo mi macro, tengo mis desplazamientos, la uso. Ahora solo me falta, para completar el cupo, coger esta macro y llevármela a un fichero de cabecera. Y así puedo hacerle include cuando quiera usarla porque esto no genera código. Esto solo es una declaración de una macro. El código se genera cuando sustituyo la macro. Si yo declaro esta macro y no la uso, no genero ningún código. Esto solo es al ensamblador decirle, oye, cuando use esta macro me generas esto. Y cuando la uso es cuando lo genera. ¿Vale? Esto debería de funcionar igual que estaba funcionando hasta ahora. Si no hemos hecho nada raro. Parece que funciona igual, ¿no? Seguimos teniendo el problema de la velocidad. ¿Qué ha pasado con la velocidad? ¿Por qué? ¿Por qué está bajando en la velocidad en eje x en vez de en eje y? El enemigo. Aquí parece que a la x le sumo vx, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar pasando? ¿Le estoy sumando a x, le sumo vx. ¿Eh? Vamos a verlo. x no. es el 0. Efectivamente es el que tengo como 0, ¿no? vx es 2, es el que tengo como 2. vi es 3, es el que tengo como 3. y es 1, es el que tengo como 1. Aquí los valores a priori están bien. ¿Sí? ¿Dónde? Aquí. Esto es lo que ocurre, que la posición... ...se la estoy dando probablemente al revés... ...al Get screen pointer, ...que es lo que pone aquí, seguramente. En C tengo que poner X. Ahora mismo sí, estaba poniendo Y en C. No me equivocaba al actualizar la posición... ...sino al convertirla a coordenadas. Ahora las posiciones deberían de ser otras. Y efectivamente ahora son otras. ¿Dudas que tengáis de todo esto que hemos contado? Algo que hayamos hecho que, que os haya... ...llamado poderosamente la atención... Algo que os haya destruido la mente. Como veis en una clase ya tenemos una base para mover entidades, para dibujar entidades, borrar entidades. Nos faltaría que en lugar de que fueran cuadrados pues fueran un sprite. Para eso tendríamos que añadirle a la estructura a lo mejor un campo puntero al sprite. Y luego los sprites los guardamos en algún sitio. Y si tenemos un campo puntero al sprite, tenemos la ventaja de que podemos hacer con eso animaciones, porque si el puntero se puede ir cambiando, pues podemos ir cambiando para que pinte un sprite cada vez. Al final, de lo que se trata es de que tengamos, por un lado, los datos y por el otro, el código. Y con esto tenemos datos de entidades y código que gestiona esos datos. Y el código, cuanto menos dato interno tiene, que simplemente se dedica a gestionar estos datos, mejor. Porque veis que metemos todo en los datos y las entidades se autogestionan a partir de sus propios datos. El código solamente lo modifica. Ya tenéis la base para poder hacer la mayoría de juegos. Esto es un, un micro game engine. Vamos lo micro, micro, micro. Nano ah, game engine. Que ah, Es muy grande lo de micro. ¿El? Ah, vale, te refieres a por qué la pantalla tiene un borde que no se ve. Sí, la, la, la, la Esto se debe a que el monitor, en principio, es capaz de mostrar más cosas de las que puede la memoria de vídeo. Entonces lo que ocurre es que la memoria de vídeo tú tienes para X píxeles, pero el monitor puede pintar muchos más. Y por eso se opta por tener un borde. De modo que todo aquello que cae fuera de lo que tu memoria de vídeo puede pintar, lo pintas de un único color. Eso es en principio la solución que tiene el sistema. La realidad es que esa memoria de vídeo, ese tamaño y esos píxeles en el Amstrad CPC los puedes modificar. Y se puede hacer que tu pantalla tenga más píxeles de ancho y más de alto y por tanto te termine ocupando todo el monitor. Eso se puede hacer en Amstrad CPC. Pero ya son cosas de decirle al hardware, cámbiame estos parámetros para que la geometría de la pantalla sea esta y esta. Si no lo haces, por defecto la geometría de pantalla es más pequeña que la del monitor y lo que te queda fuera es borde. Si necesitas más píxeles, consumes más. Hay juegos, incluso algunos presentados a CPC RetroDev de años anteriores, que utilizan eso, que se llaman normalmente se llaman modos de Overscan, porque muchas veces lo que ocurre es que el tamaño de tu pantalla cae hasta fuera del monitor y todo. Eso se puede hacer en Amstrad y se pueden hacer imágenes que ocupen la pantalla entera y todo eso, pero claro mucha memoria tienes que pagar el precio y luego aparte no puedes utilizar las rutinas estándar porque cuando cambias la geometría de la pantalla los cálculos también cambian pero si sabes cómo funciona, lo puedes hacer no hay problema ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿Más cosas? Eh, Dime ¿Cómo Ah, podéis tener más de cuatro colores de muchas maneras, pero la más básica es cambiando el modo de vídeo. Es decir, ahora mismo tenemos cuatro porque estamos en modo 1, pero si llamamos a CPCT Set Video Mode 0, ya tienes 16. Eso sí, en modo 0 tienes 16 colores, pero los píxeles de pantalla se reducen a la mitad en el ancho. Es decir, en vez de tener 320 como tienes aquí, tienes 160. 160 píxeles de los que cada uno de ellos es el doble de ancho que mucha gente en Amstrad o de otras plataformas lo suele llamar con cariño los ladrillo píxeles, porque en vez de ser cuadrados, son aladrillados, son un poco horizontales los píxeles. En realidad es tan sencillo como, ya te digo, o sea, cambiar. Si lo cambiamos ahora mismo, solo hay que llamar a la función. Lo que hemos hecho va a funcionar parecido. Es aquí añadir un, una llamada a setVideoMode. y pasarle, si no mal recuerdo, era en el registro E, a ver, está aquí abajo, set video mode, ah, es en C, en C le ponemos que queremos el modo 0, esto lo ponemos arriba, y técnicamente ahora lo que tendremos es unos colores distintos. Porque ya lo que hemos puesto de FF y tal, FF sí si va a ser un color uniforme, el otro igual ya no. Ahí tenemos otros colores, como veis. Aunque no se note mucho, estamos en modo cero, los cuadrados son más grandes, son más anchos, y tienen otros colores, porque lo que hemos puesto ahora en la codificación ya no es la misma codificación. De hecho, la codificación de colores en modo cero cambia mucho con respecto a modo 1. Pero bueno, tampoco os tenéis que preocupar en exceso de eso, porque en general lo que haréis es utilizar sprites. Para utilizar los sprites normalmente los dibujaréis en algún programa de dibujado y con las herramientas de CPC telera los convertiréis a la codificación de píxeles que vais a usar, que no tendréis normalmente, salvo que queráis pintar algo en pantalla vosotros a mano, no tendréis que codificar los colores de los píxeles vosotros a mano, Pero bueno, si hacéis algo especial sí y tampoco os va a costar mucho, solo tendréis que ir a la documentación del modo cero, ver cómo se codifica y ponerlo, no costaría mucho. Pero bueno, como veis, ahí lo tenéis, modo cero. ¿Más dudas? Luego al final es una decisión, quiero decir, puedes optar por tener cuatro colores y estar en modo uno con más resolución, de modo que la resolución es más fina. También tienes otro problema y es que cada vez que te mueves un byte en pantalla te mueves cuatro píxeles en vez de dos, como en modo cero, el movimiento en el eje horizontal es más tosco. Son decisiones, ¿vale? Hay gente que está haciendo juegos en modo uno y que con cuatro colores lo hace muy bien y quedan muy chulos, lo puedes hacer en modo cero y que queden chulísimos también con los colores, e incluso puedes hacer lo que se llaman efectos de raster, que es decir, tú puedes coger un modo 1 y tú solo tienes cuatro colores, pero esos cuatro colores son una paleta, tú la paleta en cualquier momento la puedes cambiar, es decir, esos cuatro colores puedes decir el color 1, el 2, el 3 y el 4, en vez de ser el amarillo, el cian, el rojo y el azul que tienes aquí, los cambio a negro, blanco, eh, gris y otra cosa. Los puedes cambiar. Cambiar eso es muy rápido. Una de las cosas que hacen algunos juegos es definirse en secciones en la pantalla y lo que hacen es que cuando el raster llega aquí, cambian los cuatro colores y cuando llega aquí, los cambian también. Entonces tengo cuatro colores en esta zona de pantalla, otros cuatro distintos en esta y otros cuatro distintos en esta. Y así puedo tener un modo 1 con 320 por 200 píxeles y tener en realidad 12 colores, lo que pasa es que solo puedo utilizar 4 en una zona, 4 en otra y 4 en otra. Eso se llama un efecto de raster. Y para hacer eso, el cambio de colores tiene que estar sincronizado en todas las veces que pasa el raster. Bueno, eso no es muy complicado usando interrupciones, pero bueno. Más dudas. Sí, es verdad, porque estoy pintando dos bytes. Estoy pintando dos bytes, en realidad ahora estoy pintando menos píxeles de ancho, por tanto me quedan del mismo tamaño los cuadrados. Dime. ¿Él? Sí. Bueno, eso, eso en realidad no era más que una constante. Era como, como utilizar una etiqueta, pero era una constante para una posición de memoria, que es lo que quiero modificar. Si quiero modificar algo, ¿vale? voy a ponerlo aparte y así lo ves. Si yo tengo esto, LDA, 0, esto se traduce por, como hemos visto antes, 3F00 en código máquina. Si yo pongo una etiqueta aquí, 3E, sí, tienes razón, 3E. Si pongo una etiqueta aquí, esa etiqueta lo que tiene es la dirección de, de memoria del primer byte, pero yo el que quiero modificar es este. Entonces tengo dos opciones, opción 1, hago ld aquí más 1, a y en a pongo un 5 por ejemplo, si yo hago esto, meto un 5 en a y meto un a en aquí más 1, aquí más 1 es este 0, meto el 5 ahí. La otra opción que he usado yo es, en vez de poner el más 1 ahí, que lo puedo poner, es en vez de crear una etiqueta, creo una constante. Con el igual creo una constante y utilizo el punto, que en realidad el punto es un símbolo que utiliza el ensamblador para la dirección de memoria en la que está ahora mismo traduciendo, que es lo mismo, la dirección de memoria donde le iba a poner la etiqueta es la misma que tiene punto. Punto más 1 es la dirección de memoria donde está esto, más uno Lo guardo en una constante lo utilizo arriba al final todo lo que estoy haciendo es simplemente para modificar este byte y lo que necesito es saber dónde está si sé dónde está puedo escribir en él y ya está